buenos días eh, nosotros traemos este eh, documento porque entendemos que el proceso independentista en Cataluña es el mayor eh, desafío al que se ha tenido que enfrentar el régimen en 40 años, es un régimen eh, sustentado en el sistema capitalista que blindó con su constitución eh, la monarquía y la unidad de España y nosotros hace seis años cuando nacimos, nacimos como impugnadores de este régimen pero hoy, para entrar en el Gobierno, un Gobierno en ínfima minoría con el PSOE, pues hemos hecho de la Constitución del 78 nuestra, nuestro programa, hemos dejado atrás eh, parte, una buena parte del programa impugnador, que eh, por ejemplo, eh, la nacionalización de los sectores estratégicos, y hemos asegurado que no vamos a discrepar con el Gobierno ...dentro del Gobierno con las decisiones que se tomen con respecto a Cataluña... Eh, ...y con ello pues hemos renunciado a, una, eh, a lo que defendíamos al principio... ...que era un referéndum en Cataluña eh, y que eh, lo hemos estado defendiendo... ...prácticamente hasta las semanas antes del 1 de, de octubre... ...cuando sí hubo un referéndum un eh, organizado por el pueblo, defendido por el pueblo... Ante, eh, que, te, que tenía enfrente a, todo el, a toda la maquinaria del Estado eh, y que eh, nos, eh, a partir de ahí empezamos a acoplarnos a los límites de la Constitución eh, y que nos ha llevado a pasar de impugnadores del régimen a dialogantes dentro de la legalidad y dentro de la Constitución. Hace unos meses hubo, empezaron los procesos eh, revolucionarios en América Latina eh, se, desde aquí mandamos mensajes de ánimo y apoyo al pueblo eh, latinoamericano pero callábamos ante las movilizaciones en Cataluña eh, que, lo, que, así, que lo que defendieron eh, fue eh, lo, que se, lo que hicieron mil, cientos de miles de personas en Cataluña fue rebelarse ante una sentencia injusta que eh, mantiene todavía hoy a eh, políticos y activistas en la cárcel por el simple hecho de defender y poner en práctica eh, sus ideas. ¿Y eh, por qué eh, tenemos que hablar también de Cataluña aquí en Andalucía? Lo que hoy están sufriendo los catalanes eh, lo podríamos sufrir eh, en el recho del Estado si nosotros pusiéramos... Eh, verdaderamente eh, en, en, en desafío al régimen del 78 si aquí hubiera eh, un proceso eh, tan serio eh, como el proceso independentista pero fuera un proceso por ejemplo republicano eh, que nos organizáramos todos eh, por un eh, referéndum eh, serio por la monarquía o la república eh, no tendríamos ninguna duda de que tendríamos que sufrir ...los mismos ataques que está sufriendo el pueblo en Cataluña. Y en Cataluña, no solamente, y en Cataluña no solamente están en juego los derechos democráticos de los catalanes... ...sino que están en juego los derechos democráticos de todos y todas. Y Podemos, si es impugnador del régimen, tiene que estar a la cabeza... ...de la defensa de los derechos democráticos de todo el Estado español. Y estar a la cabeza de todos los movimientos que impugnen ese régimen.